Hola de nuevo, estamos en Coco, que es como un favorito personal, que son los milk tea, dice fresh drinks. Y en esta época obviamente son calentitos y en verano son fríos, y es la cosa más maravillosa del mundo. Son con unos té con leche, pero más rico El, Los que pedimos ahora... Son como las ediciones de Año Nuevo Chino De hecho son esos son de El mío tiene brandy El mío también ja. El mío tiene leche, tiene leche, brandy y arroz fermentado El, El mío tiene lo... leche, brandy y... De. Perlas Perlas Perlas de tapioca que son las mismas del bubble tea Son muy ricas Son muy ricas Y de hecho voy a esperar, voy a ver Porque tienen un método de sellado hermoso para sellarlos en esa maquinita ahí? Es porque no ocupan tapitas. No ocupan tapitas para los vasos, sino que vienen sellados como en un plástico. Entonces si uno se va corriendo, no se cae el líquido. Así que por ahora estamos esperando nuestro té que llegue. No sabemos cuándo va a pasar porque está como solo un poquito lleno. Porque son muy deliciosos y son perfectos para esta hora del día que son las ¿qué hora es? Siete ¿De la noche? seis cinco no lo sabemos nunca sabemos nada ¿no? porque se oscurece no muy temprano día es se muy temprano la hora el día nada ¿no? así es la vida del estudiante así que estamos esperando nuestro té que se demora un poco solo un poco pero Sí. No sé No sé dónde está el café Pero mira, también hay con tapitas Pero creo que ese es solo el café El milk tea es sellado Y es maravilloso Un gran invento que no sé por qué lo han traído a Chile Junto con el milk tea Otro gran invento que no sé por qué Sí, esto es solo de nosotros ¿O no? No, no lo sé, no lo sé Así que, pero solo. Número de atención. Ah, ah ya, okay. yeah. perdón, no sabía que había número de atención. ¿Y será ese el mío? No, pues sí, yo soy después que tú. Arshu, Arshu. No, No. Ven, ven, para que vean. Sí, qué rico, pero ese no es el nuestro, pero así es. Son muy ricos, los recomendamos totalmente. Milk Tea de Coco.